Oh, le he dado uno! Pero no lo he matado, le quito a 116. ¡Oh no, lo he dado. Johnny con dos, con dos, cero. Esta indicación si es siempre correcta. Hermano, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? <laughs> Dios, tío le quita más vida que a todo su, a su madre, Se ha hecho ese mismo. El de arriba se ha caído de altura, eh. Se va a caer. sabes por qué tiene aim, ¿no? Pues... han caído dos de altura, tío. Y este otra yeah. vez. Mi hermano, la acaba de ir de una luz. Tengo, tengo.